Bueno, hoy es jueves. Como hoy es jueves, hay Top 5. ¿De qué el Top 5 mío hoy? Bueno, de los cinco programas de Venezuela que impactaron más la televisión dominicana y al público dominicano. Cinco programas venezolanos que impactaron más a la televisión dominicana y al público dominicano. Así que vamos con el número 5. Y todo el mundo conoció a Bienvenidos. Sí, Bienvenidos a Bienvenidos, Bienvenidos fue un programa de comedia un poquito pícaro, eh, donde había un elenco sumamente amplio, que el presentador era el señor Miguel Ángel Landa, que era el señor que está en el medio, que sale en la fotografía ahí. Todo el mundo se acuerda del personaje Loco Hugo y todas esas ocurrencias donde se hacían comedias un poquito picantes eh, con, con su morbo. Sin duda fue un toque de queda en República Dominicana por el, por el boom que tuvo eh, a nivel internacional y, y a nivel de América Latina. Pero bienvenido, fue un programa, sin duda, de los que más impactó República Dominicana. Vamos con el número cuatro, y este es un programa infantil. Fue muy famoso en la República Dominicana en los 90, se llama El Club de los Tigueritos. El Club de los Tigueritos fue un programa infantil, de, de, de, eh, así mismo, para el concepto de los niños y todo eso, parecido como espacio de Tatiana, Isha. Y donde había eh, presentadoras eh, venezolanas que cantaban, hacían concursos y tenían una muy buena dinámica, se aprendía, tenían conocimiento y era dirigido directamente para el público infantil. De ahí salieron series eh, infantiles. Creo que de ahí del mismo Club de los Tigueritos fue que salió el, el grupo Semando y Florentino, cuando te, estaban en, en un grupo de salsa. Que no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero Salserín, sí, Sal, gracias a Fiori. Salserín, de Salserín salió sobre el New Florentino. Y en ese programa Cloro Tiguerito era un toque de queda en la televisión dominicana. <coughs> Vamos con el número 3, y es Qué locura, qué locura. Era un programa también de humor que hacía bromas a a los artistas y lo ponían en cosas sumamente apretadas que todo el mundo se reía de las ocurrencias del, de, del, del inspector ahí está el inspector y vemos el, el modelo el que siempre quería besar pero siempre había que darle una menta antes de besar a una modelo sin duda que locura fue una etapa sumamente importante y fue muy famoso aquí en República Dominicana y sin duda fue uno de los programas más vistos de Venezuela allá así que que locura está en la número 3 Vamos con el número dos, digo, con el número dos. No es un programa, en cierto modo, era ciertamente una serie, pero tuvo un gran impacto en la República Dominicana y se llamaba Somos tú y yo. Esa serie Somos tú y yo eh, protagonizaban un grupo de adolescentes que hacían como una, en una escuela de música. Y sus canciones y sus interpretaciones fueron sumamente famosas aquí en República Dominicana Se creó hasta un estilo de vida después de, de, entre las niñas Porque seguían esa, esa serie Y sin duda fue sumamente famosa e importante aquí en República Dominicana La mayoría de los programas que hemos mencionado La mayoría son, siempre se veían en, can, en Antena Latina, en el Canal 7 Creo que el único que no se vio en Antena Latina Fue el Ludo Tigrito, que fue en Telemicro Vamos con el número uno Déjese que está esperando el número uno. Bueno, el número uno, sin duda, fue Super Sado Sensacional. Ese fue el programa número uno de Venezuela. Y aquí en República Dominicana llegó a tener una gran audiencia, a pesar que estaba el monstruo de Corporán de los Santos, eh, Sábado de Corporán. Super Sado Sensacional, dirigido por Daniel Sarco, fueron los programas más vistos aquí en República Dominicana, un, de mayor impacto. Eh, muchas personas dirán ahora, pero vean acá, ¿faltan algunos programas venezolanos? Bueno, no. No es que faltan, usted seguro está pensando en la Guerra de los Celso. La Guerra de los Celso era un segmento de Super Sábado Sensacional, para los que no sabían. Del 2009 en adelante se duró tres años, que era fue independiente. Pero la Guerra de los Celso era un segmento del mismo programa Super Sábado Sensacional, dirigido por Daniel Sarcos. También otro programa venezolano, que usted dirá, pero falta uno, que fue el Mega Mash. El Mega Mash también era otro segmento, que era de estudiantes. Que competían y había un, una casa donde había unas llaves, que la gente se regalaba carro, casa y todo ese tipo de cosas. Y más fue uno de los programas, un segmento del mismo, del mismo programa super de Sábado Sensacional. Los conductores de Sábado Sensacional fueron eh, Gilberto Correa, de los que más impactaron aquí. Milka Chulina, Daniel Sarcos y Leonardo Villalobos. Luego que Daniel Sarcos sale, queda Leonardo Villalobos. Eh, dirigiendo ese programa Super Sanal. Tengo entendido que todavía se sigue transmitiendo ese programa allá en Venezuela. Pero ya no tiene el mismo impacto de antes. Así que esto fue mi Top five como todos los jueves. Gracias a Remolacha por siempre apoyarnos, que sube nuestro Top Five. Estamos fríos con Remolacha. Así que las personas esperen ahorita que voy a decir quién, me, quién ganó el sondeo en nuestra encuesta Telenor.